No hay calle estrecha o bache en el camino que se les resista. A pesar de que sus trayectos sean cortos, en un día pueden recorrer hasta 130 kilómetros. Diariamente, llueva, hiele o haga calor circulan en jornadas de casi 20 horas por las calles del centro y la periferia oriental de la Ciudad de México y su área metropolitana hacen más viajes al día que cualquier app de taxis. Hoy en Cletofilia Podcast hablaremos de los visitaxis y mototaxis, la movilidad de barrio en la capital de México. Y que es? es una bicicleta, eh, se le llama y bici", le llaman. Porque son Eduardo dos, y Jonathan traseras. son dos bicitaxistas de Ciudad Nezahualcóyotl al oriente del Valle de México. Llevan 22 y 15 años, respectivamente, dedicándose a la profesión. Averigüemos si les gusta. Sí, la verdad, sí. Su jornada va de 6 de la mañana a 11 de la noche a bordo de una tricibici, un triciclo que con la fuerza de sus piernas y el apoyo de un pequeño motor a combustión arrastra una calandria en la que pueden viajar hasta cuatro personas. Sus viajes no son muy largos, nunca más de tres kilómetros por servicio, pero pueden sumar hasta 130 kilómetros al final del día. Cualquiera no puede ser bicitaxista o que se lo digan a Eduardo. Han dicho, agarro este… te exprésamelo y yo me lo llevo, órale, si puedes, órale, te lo llevo. Y hasta no pagas. Y hay ves que no, no, no pueden. Pero la fuerza no es la única característica de un bicitaxista. Uno bueno debe ser digno de confianza, pues al final es un vecino trabajando para sus vecinos, como asegura Jonathan. Por lo mismo de que vivimos en la colonia, pues te tratas de... Pues socializas con ellos mismos, entonces hay confianza más que nada. Uh -huh. Si nos permiten hasta llevar a los niños solos, a, sí, ese te, los, te los dan y tú los llevas a cierto punto y pues ya es la confianza que se genera más que nada. Pues igual hasta psicólogo sales. Jonathan y Eduardo son dos de los 200 operadores con los que cuenta Bicotax, una empresa de bicitaxis con más de 40 años de existencia que presta servicio allá donde la Ciudad de México y el Estado de México se confunden. En este lugar, donde hierve la actividad en torno al Mercado San Juan Pantitlán y a la Arteria del Oriente del Valle de México que supone la Avenida Zaragoza, también encontramos a María Eugenia Pareja y José Juan Vargas, representante legal ella y el secretario general de Bicotax. Eugenia rememora cómo empezó todo. Cómo un triciclo para transportar la mercancía que despachaban en el tianguis donde trabajaba, acabó convirtiéndose en un bicitaxi. Ya cuando vimos que la misma gente pedía el servicio, ya no tanto para la mercancía, sino para, para ellos mismos. Entonces eh, nacen los primeros tres bicitaxis en el 78, en el 79, perdón, después ya este, vimos que, que sí era, digamos, entre comillas, un negocio para nosotros. Y de mover a los clientes del tianguis, el negocio fue formalizándose para prestar servicio a todo un barrio. Un barrio que sin los visitaxis no sería lo mismo, como nos dice José Juan. No, no sería lo mismo. Ayudamos a, a que las amas de casa pasen por sus hijos rápido, a la escuela, por el mandado, van y vienen rápido... Este, todo lo que necesitan al día pues es más fácil transportarse en un carrito de estos, como le vuelvo a repetir ya es gente de la tercera edad entonces les es más fácil transportarse a ellos de un lugar a otro en los, en los carritos la misma gente nos ha dicho que bueno que están porque me es difícil qué bueno que están ustedes ¿no? me, me ayudan a transportarme más rápido hacer mis tareas Barrios como donde opera Bigotax son fruto de la explosión demográfica que ha vivido una metrópoli como la Ciudad de México y su periferia. Un crecimiento sin planificación urbana y que, por tanto, las opciones de transporte tuvieron que surgir de la inventiva de los propios vecinos para poder moverse por el complicado entramado de sus barrios. En la actualidad se estima que trabajan en alcaldías del centro, oriente y sur de la ciudad, así como en los municipios colindantes del Estado de México, unos 18.000 bicitaxis y mototaxis un colectivo que, según la encuesta Origen-Destino que elaboró el Inegi en 2017, realiza más viajes que todas las apps de taxi juntas. La percepción como un transporte poco profesional, inseguro y contaminante por parte de la ciudadanía, sumado al desdén e incluso estigmatización por parte de las autoridades, son algunos de los frentes a los que los colectivos de bicitaxistas y mototaxistas han tenido que combatir históricamente. <risa> Nos remontamos a finales de julio de 2017. La Marina Nacional abate a Elojos, líder del cártel de Tláhuac, considerado el primer cártel de narcotraficantes de la Ciudad de México. Algunos grupos de mototaxistas protagonizan bloqueos como respuesta al operativo policial. La entonces secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, realiza las siguientes declaraciones: Se accidentan, se accidentan mucho, y, y además, por supuesto, y eso todo el vecino que con el vecino que hables sabe que son usados como los llamados halcones para estar viendo, para estar pasando información, para estar eh, eh, distribuyendo también eh, la droga. Estas palabras inauguran semanas de operativos contra visitaxis y mototaxis que llevan a estos colectivos a tocar fondo. Miles de trabajadores del sector sufren las consecuencias de las actividades delictivas de unos pocos y ven detenida su fuente de empleo. Y si los mototaxistas y visitaxistas no pueden salir a trabajar, los vecinos se quedan sin modo de transporte y con las calles vacías, los comercios de las colonias no venden, todos pierden. Pero entonces lo que sucede es… Aquí lo que sucede, el barrio, malo o bien, te respalda. El que lo dice es Givert García Campoy, abogado y ajustador de autos que en aquel entonces estaba sin empleo. De su etapa vendiendo seguros, inició una relación con colectivos de visitaxistas y mototaxistas para ofrecerles protección para sus vehículos. Estos, con muy pocas puertas abiertas, deciden solicitar su apoyo, para revertir la insostenible situación de no poder trabajar. Entonces llegaron y este, fue tanta la, la, la presión que ellos tuvieron, que tocaron fondo y es cuando pues, realmente se da la oportunidad que me dicen tú nos puedes ayudar, este, yo soy abogado, no ejerzo como tal, soy un abogado bastante malo, pero dije, bueno, algo sé, podemos hacer algunos pininos donde pudieran fortalecer, y, y hacemos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, y empezamos a hacer ciertos trámites, lo cuales inmediatamente cambian el rumbo de la historia. Y tras ese éxito, es como nace el FOTCA, Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo, con un objetivo muy claro. Teníamos que encontrar nuevamente la ruta y una esencia de un servicio que es y un oficio que es favorable para, para las ondas. Entonces se tuvo que reconstruir de cero, ver dónde teníamos las áreas de problema y empezarles a, a, a generar una cultura de aprovechar lo que ellos habían hecho durante dos décadas. En la actualidad, forman parte de FOTCA 68 colectivos de visitaxistas y mototaxistas de la Ciudad de México y del Estado de México, lo que abarca a unos 12.000 choferes. Sus principales ejes de acción nos los explica Givert. Desde tener una herramienta ideal, el tema de la organización y encontrar cómo darle un servicio de calidad hacia el usuario. El cambio en la manera de organizarse de los colectivos de bicitaxistas y mototaxistas que está potenciando el fodca es la transformación de estas en cooperativas. Hasta la fecha, 22 de las 68 organizaciones miembros de FODCA ya han cambiado a un modelo que, según Campoy, les asegura avances más rápidos y equilibrados. Que estamos haciendo lo que el país necesita a través de cooperativas, ¿no? algo que es muy, muy importante. El cooperativismo es empresa social. Cuando tú le das el poder de una equidad, que la asamblea lo tenga y que todos valguen por igual políticamente, entonces cuando tú generas esto y pones a todos, porque realmente es eso, que todos... ...tengan unas obligaciones y todos aporten y todos tengan que vigilar... ...y que todos tengan, nacen ideas muy interesantes... ...y el empuje se vuelve muy sencillo. En cuanto al eje de mejorar la calidad del servicio al usuario... ...Fodka ha empujado la implementación de tecnologías... ...como una app con la que los clientes pueden solicitar su visitaxi y... Además de este, que en, los, en las zonas de alto flujo... ...a través del pago de un QR inteligente... ...la gente se sube, empiezas a cobrar y vámonos... ...o sea, es muy, muy rápido... Es un sistema de recargas. Incluso, esto ha permitido que los usuarios estén asegurados en caso de accidente. Y además, con eso garantizamos que el usuario eh, pueda viajar perfectamente asegurado. ¿Qué quiere decir? decir? Que hoy en día los protegemos hasta por un millón de pesos. En los inicios de la movilidad de barrio, los que mandaban eran los bicitaxis, pero con el paso del tiempo se impuso el mototaxi. Mira, inicialmente, si nos remontamos a los orígenes que eran los años noventas, eh, primero ellos empiezan a través de bicicletas ordinarias, rodada 24, 26, adaptadas con una especie de que le llaman calandrias, que lo hacían hasta a través de cáteres de forma muy insegura, pero les funcionaba. Eh, de ahí eh, llega el 2007, 2008, cuando este, llegan las, eh, se abaratan los costos, llegan la, la, este, las motocicletas chinas y empiezan a invadir el mercado. Entonces ellos empiezan a ver como un área de oportunidad que era más rápido y posible hacer estas cosas. Hoy en día tenemos problemas muy graves, desde obesidad entre ellos, tenemos problemas de ruido severo dentro de los mismos barrios, y, y lo peor, ¿no? lo que tú decías, las velocidades que puede alcanzar un vehículo que, que no está hecho para ese tipo de, de, de, de servicio. Así que FOTCA está buscando la evolución a vehículos más sostenibles, algo que beneficiará a los usuarios, los prestadores de servicio y a los núcleos urbanos donde circulan. De la mano con los diseñadores hermanos Mastreta, lograron materializar un bicitaxi con asistencia al pedaleo totalmente eléctrico. Además de ser merecedores de un premio por parte de la compañía Ford, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México ha visto con buenos ojos la incorporación de estos vehículos. Campoy nos cuenta cómo será este nuevo bicitaxi. Es una bicicleta hecha a base de acero, que se nos criticó mucho por el peso, porque acero y no meter otros elementos más ligeros, pero vuelvo a lo mismo: es un vehículo de todo terreno. ...acto para poder tener una actividad de más de 8 o 10 horas necesarias diarias... ...en la calle y que pueda ser duradero. Lo, lo segundo, se genera una especie de, de una suspensión delantera tipo vehículo... ...para darle tranquilidad y facilidad en el manejo. Esto que le da, le da certeza a la conducción. Desde posterior a eso, se genera lo que es una cápsula, una calandria... ...la cual se, siempre se pensó en proteger a la vida... Este, hoy en día tienes cinturones de seguridad, tienes aspectos muy sencillos, este, sencillos, ergonómicos comodidad, amortiguación que hoy en día muchos vehículos no lo ofertan y sobre todo eh, la asistencia para el operador es igual a ir caminando o sea no hay una fatiga en el momento que tú puedas llevar una o dos personas no hay una fatiga, ¿por qué? porque la asistencia genera esa, esa evolución que es muy positiva se prevé que a finales de este 2021 FOTCA vaya incorporando algunas unidades eléctricas en algunas de las zonas en las que trabajan sus organizaciones afiliadas. En cuatro años, FOTCA ha logrado importantes avances para el sector de la movilidad de barrio y de cara al futuro desean que este tipo de movilidad no solo sea cosa de barrios de periferia con un bajo nivel socioeconómico. Eh, creemos que la movilidad de barrio tiene mucho por explotar. Podemos empezar a ofertar servicios en mejores zonas, con mejores unidades lo cual creo que podemos ir ganando esa batalla como se vaya haciendo también el aspecto de ir democratizando las vías. Teniendo mayores ciclovías, nosotros podemos ser un agente de cambio y de constancia que puede ser muy muy detonante. Yo creo que desde un ejecutivo, un director de una empresa, yo creo que no está peleado con un tema de una movilidad que sea amigable y la cual tenga un factor de, de necesidad y de protección. En sus orígenes, los visitaxistas supieron entender las necesidades de sus vecinos. Igual que entonces, y a pesar de las dificultades que han tenido que afrontar, siguen proponiendo soluciones al futuro de la movilidad para ofrecer un servicio digno y sostenible. Ellos saben que la manera de moverse debe cambiar y no quieren que se les aparte de ese cambio, sino ser parte de él. Porque amamos lo que a ti te mueve, este episodio fue ideado por Cletofilia con el apoyo del International Center for Journalists y la Organización Mundial de la Salud. Lo hemos grabado en New Coliving. En la locución hemos estado Juan Pablo Ramos y Javier Mestre. La producción y el montaje del episodio los he hecho yo y la edición del texto Juan Pablo. Si te ha gustado este episodio, no dudes en compartirlo con personas a las que les puede interesar este tipo de historias a favor de una movilidad más sostenible y una mayor seguridad vial. Déjanos sus comentarios en nuestras redes sociales y al correo electrónico redacción cletofilia.com.